Yo venía pasando, yo no puedo decir. Y, otra cosa. y cuando pasando. usted iba pasando, ¿qué ocurrió? No, yo no quiero que yo venía pasando, yo no, no, no sé más nada. Que, ¿Y fue herido usted? Sí, ahí está, en ese, en ese brazo. ¿Se escucharon muchos mucho, mucho, mucho disparos en el momento? Yo escuché varios, varios, yo, yo venía pasando, pero yo no sé nada, no sé. De la tarde le sé nada, yo. Vamos a montar. ¿En qué iba usted? ¿En qué iba usted? En el motor mío. ¿Iba para tu casa? Sí, yo venía dando la hija mía. Iba para mi casa. En el motor mío yo venía. ¿No sabe quién fue que te hirió? No. ¿Qué ocurrió con su hijo? No, ¿Eh? No sabe. ¿Cómo se enteró usted de esta situación? ¿Dónde estaba usted cuando ocurrió esto? ¿Y qué le dijeron? ¿Con qué le informaron? ¿Qué le estaba trabajando? ¿Qué estaba haciendo? No, no, no. ¿A qué se dedica su hijo? ¿Y dónde se dice que ocurrió esta situación?